La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte otorgó libertad pura y simple a Emmanuel Núñez y presentación periódica a Eduardo Rosa. Ambos eran señalados como los responsables de raptar a una mujer con síndrome de Down en Pimentel. En sí, relación a Eduardo, a Javier Rosa Rosa, la juez de Tribunal Permanente entendió que no había ningún vínculo que, que para poderle medir vinculaba es una supuesta matrícula que estaba a nombre de él, pero la juez entiende y así le puso visita solamente. Y con relación a Emanuel, fue eh, eh, de ahí mismo, de la sala de audiencia, donde no se debe estar, porque nunca lo vincularon con nada y no hay ningún medio de prueba contra ellos. A su salida del tribunal, Núñez expresó, todo se trató de una trama para hacerle daño. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.